¿Cómo están? Estamos acá con la nueva edición de un nuevo juego, que no es nuevo, pero en mi canal es nuevo. Y se llama Simpsons Hit aunque Run, que muchos lo conocerán. No lo no tengo en español, creo, creo que lo tengo en inglés, pero... Vamos a ver, el nuevo juego el juego. Así que vamos, vamos. Aquí vamos. Uh -huh. Sí. oh sí, sí. ¡Chico! eso bien! ya tengo todo configurado! pero no, ver si ¡Mira, no! no! no! no! Bueno, lo tengo en la pantalla. No, en la descripción le dejo cosas, el mod para que se Y en un tutorial, bueno, yo vi un tutorial, pero no, en la descripción le dejo cómo descargar el mod y cómo lo activar. Listo, ya está, no tenía bien puesto. Ah, pero un consejito: tomen este atajo. La herramienta es para cuando el auto esté dañado. Y siempre esto va a estar dañado. Tienen que agarrar las herramientas que se encuentren. Siempre tomo este atajo. Te lo muestro, pero. Y creo que ya me alcanza para comprarme todos los trajes. No sé, los tres trajes principales de Homero. Bueno, los principales no. Hay tres trajes. Y bueno. ¡Uy! No. Vamos, ahora Bueno, está recortado los. Los audios, pero no importa. Como dije antes ya. Ah, el botón opción, estar, Controller, y por acá estos vehículos controles y vehículos de controles. Vamos a ver. Bien, voy a hablar más claro en los videos, mejor. Bueno, está. Vamos a ver. Bueno, ahí está Nelson y no qué ahí. <tose> ¿Sí? que no tengo esa edición de juego, no A que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo me voy a trajes Mira, el homero casual de un calzón y yo vale 100 eh, bueno, 105 y 150 o 20 balcáns. ¿No? No me miedo Y cuando yo lo compraste si todo puedes elegir cualquiera en este de ropa Miro. y puedes cambiar número y no tienes que gastar nada No no me alcanza Bien por lo tanto yo me voy a quedar con el de sin no, Este pedazo te no. no, El de, pero, si sí, este estamos en transmisión vamos a va a estar el propulsor normal Nunca sí, sí, sí, sí. No, no, no, no. No, lo que vamos a tratar de hacer, es completar esta misión entre comillas y bueno En este video solamente voy a hacer esta parte de la primera misión y, o sea la misión 0 y la primera misión para que, una bueno, misión de cada video así puede pueda ser bien Esta serie la voy a hacer sin lock, ya que ya tengo una serie de ¿no? así que no voy a hacer dos pues, así ah, te va. Ah, sí va. Sí va sí